Buenos días a todos. Eh, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y participación en este décimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que ha organizado el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con el Comité Científico y con el Gobierno de Canarias. Gracias al Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Gracias a la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a las autoridades presentes. Y gracias, por supuesto, a todos los ponentes de este congreso, al comité organizador, mis compañeros, al comité científico, al comité local y a todas las personas que participarán en este congreso, tanto de forma presencial como de forma virtual. Eh, me gustaría excusar la, la presencia de la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, que no puede estar físicamente aquí hoy pero que va a participar online y que estará con nosotros a partir de mañana. Bien, eh, una de las funciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria es el fomento y mejora de las bibliotecas españolas. Y estamos convencidos de que la mejora de las bibliotecas públicas pasa necesariamente por la mejora de los profesionales que trabajan en ellos, por la mejora de su formación. Por este motivo, hoy inauguramos el décimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Eh, llevamos 20 años, 21 en realidad, organizando y celebrando estos congresos que tienen como objetivo también el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales que trabajan en las bibliotecas y suponen un estupendo foro de encuentro en el que los profesionales pueden entrar en contacto con nuevas tendencias, con ejemplos de buenas prácticas y pueden conocer cómo se trabaja en otras instituciones, lo que sirve siempre de inspiración para poner en marcha nuevos proyectos para mejorar el trabajo de las bibliotecas públicas y de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Este congreso hemos querido dedicarlo a dos ideas fundamentales. La primera, que se desarrollará a lo largo del día de hoy, es el cambio de paradigma en las bibliotecas, que cada vez pasan, a ser, pasan de ser lugares de prestación de servicios a ser lugares también de encuentro y relación con la comunidad, en torno a la lectura y a la cultura con nuevas funciones y con la idea de ser parte fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La segunda idea, que es la que se desarrollará mañana, es la búsqueda del equilibrio entre virtualidad y presencialidad de los servicios bibliotecarios, que ha venido agudizada más con la pandemia, con el objetivo de ofrecer de forma óptica, óptima los servicios que necesita la ciudadanía. Además, en esta edición de congreso hay dos celebraciones muy especiales. La primera es que se celebran 20 años de congresos, por lo que el viernes tenemos una sesión especial sobre estos 20 años y qué hemos aprendido y cómo hemos evolucionado. Y la segunda es que ya sabéis que este año se celebra el Año Iberoamericano de las Bibliotecas con el lema Bibliotecas que crean futuro. Y en este congreso hemos querido también celebrarlo con una sesión dedicada a ello que tendrá lugar mañana jueves. En España contamos actualmente con más de 4.600 bibliotecas públicas de titularidad estatal de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Todas ellas tienen el valor, un valor fundamental para nuestra sociedad y son un servicio social y cultural básico en cada territorio, libre y gratuito. Un elemento vertebrador de los territorios y un recurso imprescindible para el desarrollo de las personas y de las colectividades. Las bibliotecas públicas son espacios únicos para la lectura, el aprendizaje y el descubrimiento, como señalábamos hace poco en la celebración del Día de las Bibliotecas. Quiero terminar eh, con una nota optimista. Eh, si bien la pandemia ha hecho estragos en, en todos los sectores, las bibliotecas han sabido sacar partido de sus servicios virtuales, de sus colecciones digitales, para seguir ofreciendo a los ciudadanos servicios y, aunque hasta hace poco, la mayor parte de las bibliotecas tenían reducciones de aforo, no tenían colecciones en libre acceso, proporcionaban préstamo a través de cita previa. En este momento, parece que vemos la luz al final del túnel. El panorama es más alegre, diferente, con mayor participación. Vamos recuperando los servicios poco a poco y eh, estamos recibiendo la participación de los usuarios. En el Ministerio de Cultura y Deporte tenemos clara la importancia de las bibliotecas y de cómo contribuyen a construir una sociedad mejor y más justa. Por eso, aunque no nos corresponde su gestión, las apoyamos e impulsamos a través de diferentes servicios y proyectos y también a través de este congreso. Muchas gracias por su atención. Eh, cedo la palabra a Encarna Galván. Muchas gracias. Buenos días. Me complace en este momento darles la bienvenida a esta ciudad ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en mi nombre, pero también en el nombre de nuestro alcalde Augusto Hidalgo, que me pide que le traslade sus deseos, de que puedan disfrutar de estos días de estancia entre nosotros, que puedan disfrutar de la acogida de nuestra gente, de la oferta cultural que tiene esta ciudad, de nuestro patrimonio histórico, en definitiva, que se sientan felices de estar aquí y que al final de esta experiencia puedan irse todos con las ganas y el deseo de volver a repetirla pronto. Comenzar un congreso como este sin duda debe ser siempre un motivo de alegría y también merece la felicitación para sus organizadores. Pero en esta ocasión, esa felicitación es aún más merecida puesto que la situación sanitaria a la que ya ha he hecho referencia la subdirectora eh, ha hecho que todo se haya complicado en exceso. Los trabajos previos para llegar hasta aquí sin duda habrán sido muy complejos, pero aquí estamos. Y si la epidemia impidió que se desarrollara el Congreso coincidiendo con el centenario Galdosiano, nuestro más insigne novelista, ha hecho, sin embargo, posible que se celebre este año en el que conmemoramos el centenario de Tomás Morales, uno de los mayores representantes del modernismo lírico en España, y también del centenario del nacimiento de Carmen Laforet, escritora que pasó su infancia y adolescencia en esta isla. Como dice un buen amigo mío, a quien le gusta mirar siempre el lado positivo, lo que sucede conviene. El tema bajo el que se desarrolla este décimo congreso, el desafío de la transformación, seguramente fue elegido mucho antes del de fatídico año 2020. Sin embargo, los acontecimientos vividos, sin duda, marcarán el desarrollo de las jornadas de trabajo que a ustedes les esperan, porque más que nunca, a mi modesto entender, se ha puesto en evidencia el papel que el servicio público de las bibliotecas debe prestar para permitir el correcto desarrollo de la vida de las personas y, por supuesto, mantener la cohesión de las comunidades. Si ya Sigmund baumann acuñó el concepto de modernidad líquida para identificar a una sociedad cambiante de valores y reglas inestables en las que las personas deben enfrentarse a la deriva de los cambios continuos con el riesgo que de ellos se deriva, la situación actual ha puesto de relieve que el papel de la biblioteca se presenta aún más necesario e imprescindible, porque… Hemos podido comprobar cómo un invisible virus es capaz de poner en jaque a la humanidad entera, sacudiendo hasta los cimientos económicos más sólidos y donde hemos podido palpar de cerca nuestra propia fragilidad, por una parte, y por otra, la necesidad de contar con unos servicios públicos fuertes, capaces de reaccionar y velar por el mantenimiento de los servicios esenciales y evitar situaciones de exclusión. La pandemia a la que no podemos evitar referirnos demostró el acierto del proceso de transformación que ya habían iniciado las bibliotecas, como acabamos de comentar, hacia la prestación de unos servicios virtuales. Pero también ha puesto en evidencia la necesidad de considerar su espacio físico como irrenunciable, ya que la biblioteca no solo facilita el encuentro con los libros y la lectura, ...sino que sirve también como un lugar básico para la participación ciudadana... ...como punto de encuentro y para las relaciones sociales. En las palmas de Gran Canaria, conscientes de esta realidad... ...nuestra red de bibliotecas públicas y por medio de sus técnicos bibliotecarios... ...y bibliotecarias, hemos dado término recientemente a un plan de bibliotecas... ...que plantea los objetivos, acciones y estrategias a desarrollar en los próximos cinco años... ...para conseguir dar una respuesta eficaz a estos desafíos que nos plantea esta nueva realidad. Sin duda, al término de este encuentro nacional y de sus conclusiones... ...podremos extraer nuevas enseñanzas y de la experiencia compartida... ...como acabamos también de comentar, mejorar nuestro banco de buenas prácticas... ...porque a pesar de la fluidez de la que les hablaba... El libro y la biblioteca nos acompañan desde la antigüedad y perdurarán en el futuro. Les deseamos que estos días resulte un trabajo muy provechoso para todos ustedes, para todos nosotros, y salgamos de aquí pues con esas nuevas ideas y esa nueva mentalidad del futuro que nos espera. Muchas gracias y disfruten mucho de estos días en las Palmas de Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, bien, eh, tiene la palabra Guacimara Medina, consejera de Cultura de Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias, Clara. Muy buenos días. En primer lugar, quiero sumarme también a, la, a dar la enhorabuena a la organización de este evento, este décimo congreso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en este espacio singular y característico también de la filosofía de nuestra ciudad. La enhorabuena a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias y a la organización desde la bueno, Biblioteca del Estado de las Palmas de Gran Canaria a la dirección y a todo el equipo maravilloso que ha hecho posible con mucho esmero y con mucha ilusión que este congreso se pueda celebrar en, este, en esta edición, en esta ciudad. El enunciado del Congreso, del décimo Congreso, Desafío de la Transformación, viene precisamente a poner de relieve el papel que las bibliotecas públicas, insisto, bibliotecas públicas, porque es eh, la característica fundamental que nos define en esa idea de servicio, de vocación, de servicio público que tenemos y sobre todo en particular en la función que desde la cultura, eh, desde las instituciones públicas ofrecemos como derechos en el ámbito cultural. Son los derechos culturales que deben ser accesibles y asequibles para toda la ciudadanía por igual y además teniendo en cuenta las particularidades del territorio. En el caso de la isla de Gran Canaria y sobre todo para centrarme también en la idea de, bueno, pues de biblioteca pública en una isla en la que las dificultades de conexión están presentes y en las que también el, el acceso a la cultura dificulta que, que podamos llegar a cada uno de los municipios en igualdad de condiciones, la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria cumple un papel fundamental. No solo en las actividades que programa a diario, en esa idea inicial o esencial de las bibliotecas, que es el fomento de la lectura y de la escritura, sino que también va más allá con esa función multisectorial o, o, o sistémica, en la que también ofrecen actividades complementarias, igualmente atractivas, para que el ciudadano de a pie, en cualquiera de sus versiones, aquel que está acostumbrado a la lectura, como aquel otro que normalmente no abre un libro, o no conoce la posibilidad que se tiene una vez que se despierta la curiosidad por la lectura, se pueda acercar a ella. Y en eso el desafío va por delante. Ese cambio de paradigma es fundamental, es necesario, es nuestra obligación, nuestro deber. Como funcionarios públicos y como responsables públicos en la gestión ordinaria, cada día ser capaces de diseñar una oferta atractiva, interesante, en la que tengamos en cuenta todas estas premisas. Por supuesto, el territorio al que nos dirigimos, las circunstancias en las que nos encontramos en cada momento, la concejala del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria les hablaba de, bueno, y Clara también lo comentaba, eh, las circunstancias de esta coyuntura socio-sanitaria que nos ha tocado vivir y que ha dificultado, además, que podamos mantener nuestros servicios abiertos. Sin embargo, en el caso de Gran Canaria, no hablo solo por mí, hablo de las tres instituciones que están aquí representadas, hemos mantenido los servicios abiertos al público porque entendíamos que era una obligación y nos debíamos, además, a una ciudadanía que estaba esperando bueno, pues la, la presencia y la altura de miras de las instituciones públicas en un momento tan delicado como este. Y sin embargo, también nos ha servido dentro de las dificultades que nos ofrecía y nos ofrece, y nos ofrece todavía con ciertas resistencias la pandemia, hemos podido observar cómo es posible seguir gestionando, cómo es posible seguir programando, y diseñando eh, ofertas interesantes para un público cada vez más exigente, para una ciudadanía cada vez más demandante. Y esa es la idea que quería transmitirles aquí hoy, ¿no? la posibilidad de que los bibliotecarios, bibliotecarios, el personal adscrito a las bibliotecas de manera ordinaria, sean capaces de tener en cuenta bueno, una visión, una mirada mucho más abierta, más sistémica, más completa, en la que todos tengamos presente todo este tipo de eh, fórmulas y de y de factores que inciden de una forma, bueno, multisectorial y transversal a esa mirada completa que ofrece la biblioteca como punto de referencia cultural para nuestras sociedades. Y ya para acabar y no cansarles, porque tampoco se trata aquí de cansarles, que todavía les queda un buen congreso por delante y varios días interesantes, sí me gustaría también resaltar, y poner en valor eh, bueno, pues la actividad de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria, eh, actividades complementarias y paralelas que se han llevado a cabo en torno a la lectura, también a la música. Y en esa idea, es con esa esencia de bueno, pues de tener en cuenta diferentes disciplinas culturales y artísticas, es la que, la que creo que debe prevalecer y les invito a entrar, por supuesto, a la página web de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria para que conozcan las actividades y conozcan en esencia nuestra forma de entender y de concebir el modelo que queremos seguir y que puedan ustedes, por supuesto, también aportar ideas. Sé que los compañeros y compañeras de la biblioteca que los estoy viendo desde aquí, Insular, están presentes y espero que también puedan disfrutar y compartir con los colegas de otros municipios y de otras geografías la, eh, los resultados de este congreso y puedan y puedan disfrutarlo muchas gracias y buenos días a todos y a todas bien eh, muchas gracias Guacimara eh, paso la palabra a Juan Márquez viceconsejero de cultura y patrimonio cultural del Gobierno de Canarias gracias Clara bueno eh, doy la bienvenida al Ministerio, doy las gracias a mis compañeras del Ayuntamiento de Las Palmas, Carmen Galván, Guasimara Medina, del Cabildo de Gran Canaria. Me toca darles la bienvenida a Canarias. Como saben, estamos en un momento complejo. Estos últimos años para estar Chipiélago no han sido fáciles, no, no lo son. Hemos tenido que esperar mucho tiempo para tenerles aquí, pero estamos felices de, de acogerles. Eh, Canarias ha sido una de las últimas comunidades, la última en aprobar un texto legislativo. Y esto ha sido gracias al empuje que durante los últimos años bibliotecarios y bibliotecarias de Canarias han hecho para que se reconozca las bibliotecas no como almacenes de libros, sino como espacios para la práctica social, espacios que son garantes del acceso a la cultura, al conocimiento y a la información, fundamentales en la construcción de una sociedad crítica con capacidad de pensamiento. Por tanto, quiero empezar agradeciendo a los bibliotecarios y bibliotecaras de Canarias por ese empuje, por tirarnos muchas veces de las orejas a quienes estamos en las instituciones y recordarnos permanentemente la importancia de la política bibliotecaria. Es eh, eh, gracias a ese empuje, gracias a, esa, a ese debate que ha habido en los últimos años en este archipiélago, por el cual yo creo que se celebra también este congreso. Nosotros empujamos para que esto se pudiera celebrar en Canarias porque sabíamos que este debate, este trabajo colectivo, también nos, nos iba a ayudar. A al reto que tenemos por delante, que es precisamente el desarrollo de una ley que se terminó de, de aprobar en el año 2019 y que todavía estamos implantando. Implantando desde una complejidad que existe en muchas comunidades, pero que en Canarias además, teniendo los cabildos, los territorios insulares, son que tienen un gran peso en, la, en las competencias del archipiélago, pues tiene esa complejidad, el reparto de las competencias, el respeto también a las competencias de cada administración, pero al mismo tiempo el reto de crear una red de bibliotecas públicas que funcione como una unidad de trabajo y en ese proceso nos encontramos. Eh, tienen ustedes, eh, lo, lo ha comentado Encarna, lo ha comentado Guasimara, un reto muy importante que es replantear el papel de las bibliotecas en, ese, en esta nueva realidad, en este proceso de transformación al que nos vemos eh, obligados. ¿no? Y estamos muy interesados en, en, en conocer cuáles son los resultados. De este, de este congreso porque sin duda van a marcar los próximos años. ¿no? El desafío de la transformación que tienen las bibliotecas en el proceso digital es fundamental, pero también no podemos obvi obviar que son espacios eh, físicos a los cuales no podemos renunciar. Una biblioteca es un santuario eh, que hace unas funciones que van mucho más allá de la lectura, ¿no? hacen funciones sociales y en ese sentido estamos muy interesados en conocer cuáles son los resultados de este congreso. Yo simplemente quiero eh, agradecerles a quienes han venido físicamente, a quienes nos siguen a través de, de la red. Creo que es un Congreso eh, con, con una participación muy alta, me lo estaban comentando del Ministerio, y por tanto nosotros no, so, no solo eh, nos congratulamos, sino que estamos convencidos que van a marcar los próximos años. Así que muchísimas gracias, disfruten estos días en Canarias, disfruten del Congreso y bienvenidos y bienvenidas.